Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos familia, les saluda Yanira Blanco, bienvenidos todos a los sorteos de la Lotería Electrónica. En un verano electrizante, hoy jueves 11 de agosto, listos para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4 que serán certificados por nuestra auditora. Nelly Sánchez de la firma Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisado por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería Electrónica que están con nosotros aquí en el estudio. Mire, para este sábado Powerball, escuche la cifra, ahí está 48 millones, que son buenísimos, pero para mañana viernes Loto Cash. estén 600 mil dólares que pueden ser tuyos en un solo pago sin anualidades al igual que la doble revancha que subió a 295 mil dólares, señores. Bueno, y el verano está caliente y de verdad. Así que participa del verano eléctrico de nosotros, la Lotería Electrónica, donde puedes ganar muchísimos premios. Mira, efectivo. También bicicletas eléctricas, placas solares, baterías portátiles y también scooters eléctricas, señores. Usted está listo para ganar. Hay que jugar el verano eléctrico.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 Ya lo sabes, busca esos instantáneos y a cumplir esos sueños para que se hagan realidad. Pasamos al Pega Mucha suerte familia con el Pega de esta tarde. Adelante. Primer número del Pega Número 0. Cero, Pero siguiente número. Es el número 6. Número 6. Número ganador del Pega en la tarde de hoy. Es el 06, el 06